Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a analizar el tema de la planta turística. Ha existido algunos inconvenientes en cuanto eh, específicamente a la pregunta número 37, lo que se refiere a la planta turística. Eh, la pregunta 37 es de la prueba objetiva. Vamos a analizar el por qué y, y qué interviene en la planta turística. La planta turística está formada por todas las instalaciones y el equipo de producción de bienes y los servicios que satisfacen lo que requiere el turista y los detallamos a continuación está el transporte qué es lo que eh, incluye en el transporte, todo lo que es el transporte puede ser eh, marítimo si aplicase eh, aéreo, terrestre en el caso de terrestre vamos a analizar por ejemplo una cooperativa, un taxi ruta, una buceta. en cuanto al alojamiento eh, tenemos que analizar lo que está compuesto por hoteles, por hostales hotel apartamento, por moteles en cuanto a la alimentación básicamente por todos los establecimientos que prestan los servicios de restauración y de alimentación y en cuanto a la recreación básicamente están eh, involucrados lo que son eh, las actividades de entretenimiento por ejemplo una discoteca o si estamos en la playa quizás el, eh, por ejemplo la banana este tipo de actividades eh, acuáticas y lo que faltó en esa pregunta y son los servicios de apoyo, a qué nos referimos con los servicios de, apo de apoyo si nosotros nos vamos a la playa nosotros tenemos transporte para ir y para movilizarnos dentro de la playa necesitamos un lugar donde hospedarnos eh, adicional a esto nosotros necesitamos un lugar para alimentarnos eh, también necesitamos los servicios de recreación pero eh, ¿qué pasa si yo estoy en la playa y en ese momento eh, o en algún lugar cerca de la playa y en ese momento hay alguna persona que se desmaya nosotros vamos a necesitar el servicio quizás de la Cruz Roja o el servicio de primeros auxilios de la gente que esté por el sector o en el caso de que eh, existan algunos turistas o en el caso de nosotros mismos por mala suerte nos roben una cámara una videofilmadora qué es lo que nosotros necesitamos un policía necesitamos denunciar este hecho entonces a qué se refiere esto pues son a los servicios de apoyo son los servicios de apoyo que le dan un complemento para que el turista se sienta satisfecho en un lugar que visita ahora bien vamos a cambiarlo al tema de productos turísticos que es lo que les causa bastante, bastante confusión y que muchos de ustedes lo han asociado a la parte de la planta turística entonces el producto turístico es el resultado que se obtiene a través de la suma de los siguientes elementos tenemos el producto turístico es igual a la suma de un atractivo turístico de uno o más atractivos turísticos a la infraestructura turística a la estructura de producción turística que está en la estructura de producción turística el transporte el alojamiento la alimentación y la recreación y finalmente la supraestructura turística y en la supraestructura turística intervienen lo que son las entidades públicas o privadas que coayudan al desarrollo y de la actividad turística dentro del destino Espero que con ese tema haya quedado un poquito más claro este tema de la planta turística y el producto turístico y agradezco a ustedes por su atención